Módulo académico de aprendizaje, Bases de Datos 2, Unidad Didáctica 2, Administración y Control de Bases de Datos. En la actualidad, los datos son un recurso organizacional que requieren manejarse como un activo empresarial importante. Esto hace que los sistemas gestores de bases de datos ocupen un rol fundamental en las organizaciones. Las bases de datos son uno de los activos intangibles con mayor valor en las organizaciones. Es allí donde se almacenan toda la información de las empresas. Por lo tanto, dicha información debe ser administrada y controlada por personal competente y con capacidad de administrar, controlar e implementar seguridad en las bases de datos. El elemento de competencia que usted alcanzará en esta unidad didáctica será administrar bases de datos a través de sistemas gestores de bases de datos SGBD. Y para ello se abordarán temáticas relacionadas con la sintaxis del lenguaje manipulador de datos, conocido por sus siglas en inglés como DML, SQL en la programación de los procesos que administran y controlan las bases de datos, la gestión de la base de datos a través de vistas, trigger, procedimientos, funciones y la implementación de seguridad en las bases de datos mediante la programación de procesos. Los conocimientos y habilidades adquiridas en esta unidad didáctica son esenciales para administrar todo tipo de bases de datos, ya sean relacionales o avanzadas, como lo son las bases de datos orientadas a objetos y bases de datos distribuidas, las cuales hoy en día en las organizaciones son utilizadas para el almacenamiento de los datos. Para adquirir la competencia de la unidad, Debe seguir las orientaciones dadas en las actividades de enseñanza, aprendizaje, evaluación y realizar las tareas interactivas de aprendizaje, tales como resolver problemas sobre manipulación, integridad, administración y seguridad de las bases de datos y la realización de un proyecto aplicando procesos administrativos en las bases de datos.